¡Hola! Te damos la bienvenida a este nuevo video. Hoy conocerás con Steffi y Search los circuitos en serie. ¡Buena suerte! En un circuito en serie, los componentes están conectados uno detrás del otro, uniéndose solo por un extremo o terminal. Para entender mejor la conexión en serie, nos podemos imaginar que somos componentes y que cada uno de nuestros brazos corresponden a un terminal del componente. Si nos reunimos con unos amigos y nos tomamos de las manos, estaríamos en serie ya que cada uno está tomando solo una mano de un compañero diferente. En un circuito en serie, la corriente que fluye por todos los componentes es la misma ya que no tiene otro camino por donde ir. El voltaje de la fuente de alimentación se reparte entre los componentes. Por ese motivo, la suma de los voltajes de los componentes debe ser igual al voltaje de la fuente. En el caso de las resistencias, si tenemos dos de estas en serie, es igual a tener una sola resistencia equivalente, cuyo valor sería igual a la suma de las dos resistencias. Como Search es muy curioso, Quiere comprobar que la suma de los voltajes de los componentes es igual al voltaje de la fuente. Por esto, toma un circuito que consta de una fuente de voltaje de 8 voltios y dos resistencias en serie, una de 6 ohmios y otra de 2 ohmios. Search primero calcula la resistencia equivalente, la cual es la suma de las dos resistencias que tiene el circuito, es decir, 6 ohmios más 2 ohmios, lo que nos da una resistencia equivalente de 8 ohmios. Sabiendo que la corriente es la misma por todos los componentes del circuito en serie y que la resistencia equivalente del circuito es de 8 ohmios, se puede calcular la corriente utilizando lo aprendido en el video de Ley de Ohm. La corriente sería igual a la división entre el voltaje de la fuente y la resistencia equivalente, es decir, 8 voltios dividido 8 ohmios, lo que nos da como resultado un amperio. Ahora que ya sabemos cuál es la corriente que circula por el circuito, SEARCH calculará el voltaje de cada resistencia. El voltaje de la resistencia 1 es igual a multiplicar la corriente del circuito por el valor de la resistencia 1 es decir, 1 amperio por 6 ohmios, lo que nos da como resultado 6 voltios. El voltaje en la resistencia 2 es igual a multiplicar la corriente del circuito por el valor de la resistencia 2, es decir, 1 amperio por 2 ohmios, lo que nos da como resultado 2 voltios. Finalmente, SERGE sumará el voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2 es decir, 6 voltios más 2 voltios. ¿Cuál crees que será el resultado de la suma? Exacto, 8 voltios, el cual es el mismo voltaje que tiene la fuente de alimentación. Si no respondiste correctamente o tienes alguna duda, no te preocupes, recuerdas que puedes ver este video cuantas veces quieras. Deseamos que te hayas divertido mucho y te esperamos en el siguiente video.